¿Qué lees? ¡Ey! Pues estoy leyendo un libro de Paul Schroeder sobre cine. Es un director de cine. Ya sabes que me gusta mucho el cine, ¿no? No sé para qué lees tanto. Si es un rollo, una pérdida de tiempo. Pues mira, leo porque no quiero ser un ignorante como tú. ¿Qué te parece? Por cierto, ¿qué tal te ha ido la entrevista de trabajo que tenías? No me han cogido, me empezó a preguntar y me quedé en blanco, no, no supe qué decir. Ya. Para que no os pase eso a vosotros, vamos a ver verbos avanzados para hablar un español más formal. Bueno, mirad, ya que estoy, ya que está esta silla aquí, voy a sentarme, a sentarme, a sentarme, con la preposición a, ¿vale? No a sentarme, todo junto. Este es un vulgarismo que cometen algunos hispanohablantes en España, pero generalmente son personas que no han recibido una buena educación. Por ejemplo, mi abuela decía asentarte, asentarse, asiéntate, ¿m? cuando en realidad es siéntate. Porque asentarse, que es el primer verbo que vamos a ver hoy, significa sentar las bases para que algo se consolide, ¿eh? por ejemplo, las casas se asientan en unos cimientos de cemento para que la casa no se mueva, eso es asentarse. También es establecer o fijar una base, unos principios sobre los que se sostiene algo inmaterial, ¿vale? se fija algo inmaterial. Por ejemplo, la justicia se debe basar en principios democráticos, se asienta en principios democráticos, para ser justos hay que ser igualitarios y hay que ser democráticos. O el estado de derecho, los países también se asientan en gobiernos democráticos. Si queremos que el estado sea equitativo, igualitario, que sea justo con todos por igual, pues lo asentamos en unos principios democráticos. Primer verbo, asentarse. El segundo verbo que os enseño es conferir, que es dar una cualidad. A una persona o a algo. O darle una autoridad, una dignidad. Por ejemplo, ahora que estamos viendo la Eurocopa. El cambio de táctica confirió al equipo más seguridad. ¿eh? Otorgó, le dio al equipo más seguridad. Se sentía más seguro. De hecho, por eso ganamos 5-0, ¿eh? Vaya paliza. Lo siento, eslovacos. Tercer verbo es recurrir, y recurrimos a algo o a alguien cuando necesitamos ayuda. El niño recurrió a su padre para terminar la tarea, para terminar los deberes. El estudiante recurrió al profesor para que le explicara los problemas matemáticos. Recurre porque necesita ayuda, porque pide ayuda, eso es recurrir. El siguiente verbo que os quiero enseñar es acometer. Cuando empezamos a hacer una tarea y esa tarea requiere mucho esfuerzo, requiere que, bueno, tengamos los cinco sentidos en ella y es una tarea de, bueno, cierta, envergadura, pues entonces utilizamos el verbo acometer, cuando empezamos a realizar, a hacer esa tarea. Tengo que acometer un nuevo proyecto en el trabajo y somos un equipo de 15 personas. Vamos a empezar un nuevo proyecto, y es un proyecto arduo, es un proyecto difícil, es un proyecto en el que trabajan muchas personas, lo acometemos, ese proyecto. Precisamente ahora os quiero hablar de precisar precisamente, precisar, que es dar una información con todo lujo de detalles. Precisamos. Vive en Tarragona, pero para precisar todavía más, vive en la calle San Antonio, María y Claret, ¿vale? Verbo precisar, para dar una información exacta, específica, concreta. Si nos amparamos en una ley, en costumbres, ponemos excusas, pretextos, lo que hacemos es acogernos. Nos acogemos a un derecho, también, podemos acogernos a un derecho. Falté ayer al trabajo y me quieren despedir, pero yo me acogí al derecho que tengo como trabajador para faltar un día al trabajo, ¿vale? Utilizamos ese derecho, esa ley que nos ampara, o a veces también podemos hablar de un pretexto, de una excusa, ¿vale? Se acogió a que su hijo llegaba tarde al colegio y por eso él llegó tarde al trabajo. Puso esa excusa, también nos valdría, ¿eh? con este verbo culto avanzado, acogerse. Ahora mismo lo que trato de hacer es vislumbrar, vislumbrar. Si vislumbramos algo o alguien, es que lo vemos con dificultad, nos cuesta. Vemos una silueta al fondo, vemos algo que brilla, vislumbramos a personas o a cosas. También podemos vislumbrar eh, un proyecto, algo que puede suceder en el, en el futuro. ¿no? Yo vislumbro una buena vida para ti. Es decir, puedo ver, ¿no? Puedo ver en el futuro, porque te conozco, sé que tienes un buen trabajo, sé que eres una persona muy equilibrada, y puedo vislumbrar, ¿vale?, veo algunas características en ti que me hacen pensar que tu futuro, vislumbro, que tendrás un buen futuro. ¿Eh? También podríamos utilizarlo de esta manera. Verbo culto avanzado, formal vislumbrar. Cuando algo influye en un asunto, influye o causa un efecto en él, utilizamos el verbo repercutir. Por ejemplo, dos personas son pareja, están casadas, y una de ellas tiene una relación extramatrimonial. Esto, obviamente, va a repercutir en su relación de pareja, es decir, va a tener un efecto si su marido se entera, pues va a tener un efecto, va a repercutir. Y si no se entera también va a repercutir, porque entablar relaciones con terceras personas fuera de tu pareja, pues al final te afecta de alguna forma, y entonces repercute. Vale, pues os enseño un verbo que sería similar a tener, hacerse dueño de algo, y es apoderarse. Si nos hacemos dueños de algo, de alguien, nos apoderamos. También puede tener una connotación en la que hay cierta violencia, nos apoderamos. ¿eh? Un ejército se apoderó de los pertrechos de otro ejército. ¿no? Un país se apoderó de un trozo de tierra, de un pedazo de tierra en otro lugar se apoderó, es decir, se hizo con él, lo conquistó, y lo hizo por la violencia. Cuando tomamos precauciones, podemos utilizar el verbo precaver. Eso es, precaver, muy similar a prevenir, que tiene un significado, pues, parecido, muy parecido. Somos personas precavidas cuando pensamos en todo lo que puede ocurrir, y tomamos medidas en función de eso. Eso es precaver. Cuando tienes relaciones sexuales con alguien debes precaver y debes utilizar métodos anticonceptivos y métodos que te ayuden a no contraer una enfermedad eh, de, de carácter sexual. sexual, especialmente si es una persona que no conoces. Debes precaver en ese caso nos acercamos al final y os quiero enseñar el verbo albergar. Albergar puede ser, bien puede querer decir, tener a alguien en tu casa, lo albergas, das casa a alguien o alguien se alberga cuando está en una casa, en un, en un hostal, en un lugar donde puede quedarse, donde puede pasar la noche. Pero una cosa también puede contener otra cosa y estaríamos hablando o podemos usar el verbo albergar. Ese libro que hay ahí encima de la mesa alberga poemas, porque es un verbo sobre poesía. Esa caja alberga postales. Son las postales que me envió mi hermana cuando se fue de viaje. Y acabamos, vamos a acabar con el verbo restringir. Si restringimos, lo que estamos haciendo es debilitar, lo que estamos haciendo es disminuir, lo que estamos haciendo es constreñir, pues, una serie de parámetros, la distancia, la altura, el peso, no sé, podemos restringir lo que queramos. Esta carretera está restringida para los coches de personas comunes, es una carretera únicamente, una calle únicamente, para autobuses y taxis. Es decir, la calle, esa calle restringe el paso a coches normales, de personas, que no son autobuses o que no son taxis. Verbo formal, que ya podéis empezar a utilizar, restringir. Muy bien, chicos, chicas, ya habéis visto, ¿eh?, un montón de verbos para tener un español más formal. Para si tenéis una entrevista de trabajo, que no os pase como a mi hermano gemelo, que se quedó en blanco, no sabía qué decir. Le preguntaban cosas y a lo mejor es que ni entendió lo que le preguntaban. Hay que leer, hay que leer, y además hay que aprender palabras, verbos, especialmente, para hablar un español en contextos más formales, ¿vale? Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa claro que sí, claro que sí, le das al like, compartís y os suscribís. Nos vemos pronto, el domingo, de hecho. ¡Venga!